Te invitaré a cenar en otro momento, ¿vale? Hay un par de anteojos en el suelo. ¿Los tomarás? Has conseguido las capas nubladas. Hola, capitán. Es bueno verte. Ha pasado un rato. ¿Cómo has estado? Yo te extrañé tanto, mamá. Yo yo solo quiero que estemos todos juntos de nuevo. Prométeme que al menos vas a hablar con papá. Gracias, mamá. El humano del que te hablé él está merodeando por aquí ahora. Deberías seguir tu camino para adelantarlo. Te veo pronto. ¡Ey! ¿Viste la forma en la que te estaba mirando? Eso... ¡Fue impresionante! ¡Estoy tan celoso! ¿Qué fue lo que hiciste para conseguir esa intensa mirada? <risa> ¡Vamos! Tal vez podríamos verla golpeando a algunos chicos malos hoy. Un sentimiento de curiosidad se cierne sobre ti, pero te mantienes determinado. ¿Hola? Ah, ahí estás. He estado tratando de llamar a tu número por un rato. No tienes idea de cuántas veces he estado llamando a Chara en tu lugar. Así que, ¿todavía sigues usando el tutú? Alguien ha estado preguntándoselo por, uh, razones. ¿Qué responderás? Oh, ¿así que sigues vistiendo el tutú? Bien, te ves muy bien con eso. Um, hasta luego. Ey, ¿viste eso? Toriel acaba de. iluminar el camino. Nunca la había visto hacer eso antes. Hombre, eres afortunado. Ella nunca hace eso, a menos que tenga el ojo a alguien especialmente. Ey, no te preocupes. Estoy seguro de que la veremos de nuevo en la luz. Este telescopio ha estado por aquí por un tiempo. Es sorprendente que la inclinación siga intacta después de la caída que tuvo. Dime, ¿por qué no le echas un vistazo? Apuesto que los cristales se ven muy bien de cerca. ¿Es seguro decir que hemos aprendido algo hoy. Las viejas bromas <ríe> nunca mueren. Solo vuelven cuando todos las han olvidado. También... <risas> el morado te queda genial sin importar dónde. Es un cuaderno maltratado. ¿Lo tomas? Has conseguido el cuaderno roto. Hola de nuevo. ¿Recuerdas cuando te pregunté si aún usabas ese tutú? Eso, uh, no fue porque yo quería saber, alguien más se lo estaba preguntando, también se estaba preguntando si tenías demasiado frío aquí abajo o estabas mojado. Un tutu no calienta mucho, así que realmente no pude darle una respuesta directa. Ella probablemente lo tendrá resuelto de todos modos. ¡Cuídate! ¿Tomar un paraguas? Tomaste un paraguas. ¿Poner el paraguas en la estatua? Pusiste el paraguas sobre la estatua. Dentro de la estatua, una caja de música empieza a sonar. Es un artefacto legendario. ¿Lo tomas? Algo te pesa. Serpiente alada. Serpiente. Una serpiente azul oscuro con alas verde azulada. Está descansando. Despliegas la serpiente. La serpiente consume el artefacto. Piel derramada, ítem de serpiente. Nítido, ligero, pero nunca se encoge de tamaño, pase lo que pase.